Querida comunidad, este vídeo lo quiero titular El Poder del Amor de la Comunidad, en honor a todo el proceso de, de publicación de nuestro cuento biocéntrico Será cual la que danza las palabras. ¿Y por qué lo titulo así? Pues porque tiene una historia tan linda, el poder del amor que hemos recibido desde el momento en el que creamos la campaña de cofinanciación colectiva se han generado un, una potencia de amor, de alegría, de ilusión, de encuentro, de, de abundancia plena, tal que Xeracua ha empezado a, ya han empezado a salir alas y se han hecho tan grandes y tan potentes que Xeracua ahora puede volar alto ya. Y quiero contarte esta historia porque estamos a, a horas de terminar la campaña de crowdfunding y, y en este terminar... Hay un proceso y una historia. Justamente dentro de unas horas, el día 5 de noviembre, o sea, mañana por la mañana a las 9 y 20 de la mañana, Berkami va a devolver automáticamente todas las aportaciones que habéis hecho, os las va a devolver. Pero esas aportaciones están bendecidas. Están bendecidas. Y quiero contártelo, quiero contártelo. Quédate hasta el final, quédate hasta el final porque tengo una sorpresa maravillosa también para ti. Que formas parte del proyecto. Bien. Cuando empezamos, firmamos contrato con, con la... con la editora de autopublicación, después de todo un proceso de buscar editoriales, de mirar, de a ver cómo lo hacíamos, de no encontrar no tener respuesta de las editoriales que habíamos enviado, nuestra propuesta y como un bagaje, ¿no? Al final nos llevó a la autopublicación, que era lo último que, quería, que, que queríamos, pero era la única opción que nos quedaba ya. Así que firmamos contrato con una editorial y empezamos la campaña de crowdfunding para poder pagar la autoedición. Desde el momento en que empezamos la campaña de Berkami, la editorial, empezamos a tener dificultades con ellos, de entendimiento, que se fueron agravando. Mientras sosteníamos la campaña de Berkami y la inseguridad de que la editorial iba a tratar nuestra obra adecuadamente iba creciendo. Paralelamente, cuando llegamos aproximadamente al 62% de recaudación del proyecto aparece un mecenas que dice que si en los últimos cinco días de la campaña al término no hemos conseguido el total solicitado pues que este mecenas se hace cargo de tal manera que podamos publicar el libro. Bueno, esto es una gran noticia, es una gran noticia que vino acompañada de hace dos o tres días de eh, un incumplimiento grave del, del contrato por parte de la editorial que nos hace decidir eh, romper el contrato por lo tanto quedarnos sin editorial para publicar entonces la situación es la siguiente no tenemos mm, editorial para publicar y tenemos la posibilidad de conseguir todo el dinero para hacerlo. Ante esta situación, bueno, tanto Ana y yo como no, nos lo dejamos sentir adentro que es lo que nos da paz y que nos da alegría y escuchando el ego <ríe> que dice, no, no, no, quédate el dinero, pobre gente, toda la gente que ha puesto el dinero, imagínate que tú le devuelvas se van a frustrar, o sea es como si no tuvieras éxito ¿qué, qué, qué pasa? no, quédate y ya publicarás y bueno, y entonces y leo ahí haciendo ruido, ruido, ruido y la voz del instinto que es silenciosa, sutil amigable y sonriente callada esperando a ser escuchada y cuando fue escuchada la escuchamos y la obedecimos. Y nos dijo, devuelve el dinero y deja que la vida cuide el proyecto. Ahora no hay, no hay editorial, por tanto, el dinero no tiene sentido. Espera, todo llega. Y así hicimos, confiamos. Tres días hace de esto. Justo en el momento en el que soltamos la, la angustia y nos entregamos a la vida y a la confianza de la vida en lo sagrado de la vida justo en ese momento al cabo de muy pocos minutos surge la posibilidad de publicar nuestra obra en una editorial que le llaman clásica de prestigio <risa> y eso quiere decir que el autor no paga, sino que cobra. Es muy distinto. Y esta es la situación que hay ahora. Justo la que hay ahora. Así que cuando Berkami te devuelva el dinero, de todo lo que has aportado, siente ese, ese dinero como una bendición. Porque ese dinero ya está bendecido con la abundancia del amor. Porque todo esto es posible gracias a, a todas vuestras palabras. No solo a, a vuestro dinero, que también, por supuesto, sino a vuestro corazón, a vuestro amor, a vuestro... a vuestro cariño, a vuestra a vuestra reconocimiento por la obra y, y por todo esto ha hecho posible que será cual creciera las alas y volara alto sí vamos a publicar en una editorial de prestigio y lo que iban a ser 300 ejemplares se van a convertir en, en 1500 o, o más. Así que es verdad que, va, que cuando se publique que esto tiene un proceso y es un proceso largo porque las editoriales, las editoriales uh, clásicas que le llaman pues tienen unos tempos y todo es como más lento, ¿eh? Todo es como más lento y también es más impreciso en el sentido de poder definir fechas y poder... y poder Lo que sí que sabemos es que será este año. No, no el que termina, sino el próximo. Pero no sabemos cuándo, porque puede ser cinco meses, puede ser cuatro, pueden ser siete. No sabemos. Pero va a ser. Entonces, querida comunidad, esto es una noticia realmente realmente maravillosa. Y, y bueno, no hay palabras, no hay palabras para, para describir lo que, lo que estamos sintiendo. Por supuesto, una enorme gratitud, una enorme gratitud. De ahí el título de, de este vídeo, ¿no? El poder del amor de la comunidad. Uh, y es así, es así como nos cuida la vida. Cuando nos abrimos a que surja su, su guía y cuando nos dejamos llevar por ella y nos ponemos al servicio del amor y la vida, todo va navegando. Por, por buenas aguas entonces te doy las gracias te damos las gracias Ana y yo de todo corazón no dudes que todas las, las personas que han aportado eh, su dinero guión, amor al proyecto eh, van a ser las primeras que con las que contactemos cuando salga, cuando esté a la, cuando Xeráquara salga a la luz <risa> y, y también porque queremos nuestra intención es celebrarlo con todas vosotras, con todas y cada una de vosotras porque formáis parte de esta de esta maravillosa realidad que un día soñamos y que y que ha volado alto <risa> Bien Muchas gracias de corazón Muchísimas gracias de corazón No, no hay palabras Así que namaste